Mira, por aquí, por aquí iba por aquí, no sé lo que ha hecho Ha salido rozando Ya está ahí Mira, esto es lo que hay que hacer para ser un youtuber ¿Qué hay que hacer para ser un youtuber? Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy nos hemos venido a Francia, estamos en saint larí eh, y hemos venido a subir el Portet eh, un puerto que se subió por primera vez en el Tour de Francia en el 2018 Tiene 2000, una, eh, ¿cuánto? 2.200 metros 2.200 metros arriba del todo Y son 1000, 1.400 metros de subida 1.420 en 17 kilómetros O sea que nos vamos a pasar chachi guay Aquí vamos de estreno Mira, mira qué ropica más chula eh, Guapo, ciclos Almozara, eh, Chulo el mayor, eh, le dije a mi madre que iba a hacer un mayor nuevo, que hiciera un poco más delgado, pero milagros la ropa no hace. A mí me hace tripa. Sí, te hace tripa. El mayor será. ¡Hala! Vamos para allá. Estamos a 813 metros de altura. Pero, pero mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo sube la montaña por ahí. Kilómetro 2 y hemos agotado prácticamente todos los piñones. Solo nos queda uno. Solo uno, tú. Va, es una subida pequeña. Kilómetro 2 con 13 y ya nos hemos comido toda la piñonera. Habrá que poner triple plato. Pues lo suyo hoy habría sido hacer la etapa esa del 2018, que salían de bañeres de luchón o algo así. Y llegaron hasta aquí arriba, 65 kilómetros hicieron. Y al final, ganó Quintana. Escapado. Lugar de culto para los colombianos, para nuestros seguidores colombianos. <risa> Kilómetro 7, más o menos, hasta aquí ¿qué desnivel había todo el rato? Mucho, mucho Hola. había sobre, sobre un 9, un 10 o algo así. 13 ha llegado a ver y ahora ha aflojado un poco. Un descansico. Venga, seguimos, otra vez inclina la cosa. Mitad de subida. Si siguiéramos por allí, llegaríamos a D, el col de Adet. Y por aquí por la derecha, por T. El de Adel lo haremos luego, si tenemos fuerzas Mira, por aquí, por aquí, iba por aquí, no sé lo que ha hecho, ya se ha ido rozando Ya está ahí Hola, muy buenas Bueno, ha habido un ligero contratiempo, pero seguimos adelante por la ruta prevista Ya estamos en la zona cerrada al tráfico esta es la zona de allá que asfaltaron para el 2018. Creo que no la asfaltaron muy bien, ¿eh? Date he hecho una mierda. Que vale. Muchos agujeros en la carretera veo yo. Vaya retención de vacas que se está montando. ¡Arranca! ¡Arranca! Que las demás están esperando. Mira que bien. ¿Cómo se van a montar? Brutales, ya ha visto. Impresionante. 5 kilómetros para llegar arriba, mirad qué vistas que hay aquí. Todas las curvas de herradura que hemos hecho. ¡Wow! Guapísimo. Puerto guapo, guapo. Y duro. ¡Hala! que has llegado, no lo tenías claro, eh. No lo veías, no lo veías. Respira, respira, respira. Mal momento por una entrevista. A ver, hay que decir patata. ¡Hala! Venga, campeón. Bueno, pues oficialmente hemos coronado el porté. Cuenta, a ver. Esto es muy duro, vale. es muy duro En comparación con Turmalé, Mucho más duro Más duro que el turmalet, no? Más duro que el Tourmalet Más, más, más Eso más, es más, que más, está más, más. más flojo El Turmalé tiene más rampas más de nivel esto el... iba todo el rato al 9, al 8, al 13, al 12, pero pero, pero El turma. Esto es más duro que el turmas. Ah, sí. ¿El más duro que ha subido nunca esto? Sí. ¿Sí? Sí. sí. No, se te ha hecho sí. A ti. Sí. No es tan duro, no. Lo único que pasa es que está flojete. Estoy gordo, estoy gordo, gordo. Bueno, buena subida, eh. Para repetir. Ya. Pero hoy no, mañana. mañana. Por lo menos the es mejor que primero sí, que sea de Hasta en vacaciones me toca curar ¡Hola, Dios! en lava. Ay. Seguimos. <música> Are you gonna ever know if you never try? Do it for your country, do it for your nation